Por la gente de Tandil la Rizabalaga, con la lucha y el trabajo a Rizabalaga, por las mujeres de los barrios a por el derecho a decidir a Rizabalaga, a Rizabalaga, a Rizabalaga, a Rizabalaga, Rizabalaga, vota Rizabalaga, Arriza señor, a Arrizabalaga. para el control del alquiler a por la tierra y la vivienda Arrizabalaga por la fuerza popular Arrizabalaga patria grande, patandila, la balaga, a Arrizabalaga a Arrizabalaga. Arrizabalaga. Arrizabalaga. Arrizabalaga. Arrizabalaga. Arrizada la gana